¿Sabías que tu nueva consola PlayStation 5 tiene un montón de novedades como Haptic Feedback, Adaptive Triggers, Audio en 3D y mucho más? En este video te mostraremos cómo ajustar todo para ayudarte a maximizar tu experiencia en PlayStation 5. Una vez que hayas iniciado sesión tendrás que ir al icono de configuraciones, el que parece un engranaje. Aquí es donde podrás ajustar las configuraciones de tu sistema. Veamos los ajustes de sonido. Aquí es donde puedes configurar tu micrófono, salida de sonido y volumen. Audio en 3D es una característica innovadora que solo puede ser experimentada con audífonos. Para usarla, asegúrate de conectar tus audífonos al control o a la consola. También puedes ajustar tu perfil de audio 3D. Cada persona experimenta audio 3D de forma diferente. Esta opción te permite encontrar el perfil de audio que mejor se adapte a ti, así que pruébalas y elige la que mejor se acomode a ti. Para ajustar el haptic feedback y sensibilidad de los gatillos, Regresa a la pantalla principal de configuraciones, luego accesorios y luego controles. Aquí puedes personalizar el nivel de haptic feedback y la experiencia de los gatillos. Por default estarán en un nivel fuerte, pero siéntete libre de cambiarlos para encontrar la mejor experiencia. Finalmente, tu consola PlayStation 5 incluye varias opciones para ahorrar energía. La configuración de experiencia optimizada actualizará automáticamente tu consola permitirte encender la consola remotamente cuando uses la app de PlayStation o Remote Play y cargar tus controles aún cuando se encuentre en modo de descanso. La configuración de bajo consumo no incluye esas características y asegura el menor consumo de energía en reposo. No te preocupes, si te lo perdiste durante la configuración inicial, podrás configurar todo esto en cualquier punto más adelante. Para ajustar las actualizaciones de sistema automáticas, vea Sistema y después Software de Sistema. Para encender tu consola de manera remota usando la app de PlayStation y Remote Play, vea Sistema y después Ahorro de energía. No olvides habilitar Remote Play para poder usar esta característica. Para ajustar las descargas automáticas e instalación de juegos y aplicaciones, vea Datos de guardado, Configuración de Apps y después Actualizaciones Automáticas. Estas son solo algunas de las configuraciones que puedes cambiar para mejorar tu experiencia en PlayStation 5. Así que tómate tu tiempo y experimenta con ellas para encontrar lo que mejor se acomode a ti. ¡Disfruta!